...dando la mano. Vamos a comenzar con Jorge Víctor García de Fox, por favor. Profesor, buenas, eh, buenas noches. Considerando el triunfo, el, la ventaja, que si bien ventaja tampoco es mucha, ¿hay que ir a Monterrey al, al segundo partido a lanzarse al frente, como suele hacer Santos, o hay que saber jugar el segundo capítulo, tratar de aguantar la ventaja con la que se va, con la que se va su equipo? Bueno, buenas noches. Antes de hablar del partido, este, quiero mandar un fuerte abrazo. Hoy lamentablemente en Uruguay sufrimos una pérdida para la que se pueda ver este mensaje. Este, de alguien muy valorable para mí, este, Nelson Marcenaro, eh, un exfutbolista campeón del mundo con de Peñarol y de la selección uruguaya. Pero sobre todo hacía una obra social muy importante, este, eh, ayudaba a jugadores. En el cual intentábamos colaborar con nuestro granito de arena. Es eh, jugador que antes se estaba quedado en situa situación de calle, que le faltaba alimentación. Y, bueno, lamentablemente falleció hoy y quiero mandarles un fuerte abrazo a la familia, a los amigos y, bueno, mi más sentido pésame desde aquí, que ojalá se lo, se lo puedan comunicar. Después de, del partido, bueno, creo que hicimos un gran partido. No es fácil ganarle a un club como Monterrey con la gran figura que tiene y, y, y el desempeño que tuvimos. lo fuimos inmerecidamente en el primer tiempo en desventaja. Este, nos faltó el puntillazo final, creamos muchas situaciones, lo dimos, lo revertimos, ganamos el partido. Quizás el cierre no fue todo lo bueno, pero se nos lesionaron algunos compañeros, algunos jugadores, que ahí nos obligó a hacer algunas variantes este, no fue bueno el cierre, pero en definitiva creo que ganamos un partido muy importante. Quedan 90 minutos más este, y bueno, intentaremos ir a buscar allá eh, o intentar cerrar la clasificación, sabiendo que va a ser muy duro, vuelvo a insistir por la calidad de los jugadores que tiene Monterrey y, y por lo que significa el club, pero bueno, nosotros indudablemente creemos muchísimo en el trabajo que estamos haciendo y en nuestros jugadores continuamos sí. contigo Alberto Ruiz. Buenas noches profe. Buenas noches Roberto, te Bien gracias a Dios. Oye profe primero preguntarte por Otero eh, qué noticias hay. Lo vimos que, que tuvo que necesitó ayuda para salir del campo y segundo preguntarte por cómo esperas el partido de vuelta. Entiendo quiero creer que Monterrey va a salir a a tratar de hacer daño lo más pronto posible y por ahí te pudieran alterar tus planes de partido. Bueno, nosotros vamos a salir a buscar también. Este, no, no, no está en nuestro estilo, ni en lo que le hemos inculcado en nuestro trabajo desde que llegamos, llegamos a atravesando. Bueno, vamos a salir a buscar este, y vamos a tratar de proponer y tratar de ganar el partido. Después lo de Juan, este, lamentablemente, sufrió un desplazamiento ahí, se le están haciendo exámenes, y bueno, vamos a esperar la confirmación, pero una jugada fortuita este, que lamentablemente esperemos que no tenga consecuencias graves pero aparentemente pueden, pueden ser que no. eh, bueno dentro de todo este equipo ha sabido levantarse muchas lesiones este torneo Sí, sí, indudablemente Juan es un jugador importante, su esfuerzo, sus su ganas, su disposición y su fuga en algún momento. Y bueno, si no llegara, no lo llegar a, a tener, que tenemos la esperanza de poder tenerlo a él y a algún otro compañero que también salió lesionado. Este, bueno, apelaremos a otro, como le digo, permanentemente. Y, y bueno, este, sabemos que estamos confiados que esté a la altura de, del partido que vamos a enfrentar Gracias, Profe. Adelante Ramón Treviño. Gracias. Hola, Guillermo. Ramón, Treviño del periódico El Universal. Eh, te una pregunta acerca de los cuatro equipos locales que sacaron ventaja en la idea de los cuartos de, de final, Guillermo. ¿Qué tanto crees que haya influido haber jugado el fin de semana, no tanto en el tema físico, sino en el tema del ritmo futbolístico, que pudo haber beneficiado a, a los locales este este en esta ida o igual el impulso de los aficionados sabiendo pues que ya regresaron en los cuatro, en los cuatro recintos que hubo partido este en, en esta entre semana Guillermo de no, el, el Monterrey tuvo un partido contra el champion hace poquito este, la verdad es difícil de medir este, cuál es la situación también los que jugamos en los días podemos estar más desgastados porque jugamos más cerca de la fecha. Este, se puede leer de las dos maneras. No, no creo que haya influido demasiado. Este, son, repito, jugadores de jerarquía de un lado y del otro. Y como es lo que replica siempre, ¿no? Cuando uno crea más mentos, tiene más posibilidad de ganar. No es definitivo, ¿no? porque la otra vez nos pasó con Monterrey, que jugamos mucho mejor que ellos y nos eliminaron. Este, hoy jugamos muy bien. Puedo analizar más el partido nuestro que los anteriores. Creo que nos llevamos un resultado justo, ¿no? Inclusive si hubiéramos estado más precisos, hubiéramos conseguido un más por la diferencia, por las situaciones que creamos, por más que al final, este, ahí perdimos un poco la pelota y, y era de esperar, porque Montagoy tiene grandes jugadores. Pero bueno, en definitiva, responderte la pregunta es difícil de medir este, qué ventaja tuvieron los que jugaron y los que no jugaron, bueno, conjuntamente con las localidad, ¿no? es difícil adelante Ricardo Medina ¿qué tal profesor? buenas noches, aquí Ricardo Medina bueno profe, yo sé que no le gusta hablar de jugadores en particular, pero bueno si me permite preguntarle por ¿cómo calificaría la actuación de Ayrton Preciado? un jugador que bueno, ha sido bastante criticado por la afición, por el tema de sus lesiones y, a mi parecer el día de hoy saca muy buen juego y viene en ascenso ¿no? este... Lamentablemente no va a llegar al 100% en ninguno de estos partidos porque no, no, no pudo hacer por temporada, pero viene en un gran nivel, viene mejorando. Sabíamos que, que esto iba a suceder a medida que transcurrieron los partidos, porque es un buen futbolista, como lo conocemos, teníamos mucha confianza en él. Y lamentablemente sufrió situaciones permanentes de lesiones que a ningún deportista le gusta vivir. Este, pero nos está dando un buen rendimiento, una gran entrega, una gran disposición. Y la verdad, estamos muy contentos y nos alegra por él, porque es un gran muchacho, ha sufrido muchísimo con el tema de lesiones, muchísimo. A veces la gente, yo sé que hace opiniones, ¿eh? pero a veces causa daño al futbolista y sufren por estar lesionado y no poder aportar. Este, bueno, y bueno, bien merecido tiene esta realidad que está viviendo hoy y estamos seguros que va, va a seguir creciendo. Que Cerramos contigo, Daniel Velasco. ¿Cómo, andas, profe? ¿Buenas ¿Cómo andas, profe? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo andas? Aquí andamos dando lata, profe. Preguntarte... Vimos por ahí que eh, Javier Aguirre se enfrascó un poquito con Darwin eh, Quintana, tu auxiliar. Eh, inclusive, hace un momento, en conferencia de prensa, Javier, Comentaba que bueno que tus jugadores por ahí, o insinuó, mejor dicho, que tus jugadores pues, se lesionaban bastante, que faltaban balones dentro del, del terreno de juego. No sé qué opinión te merece y qué, qué opinión tienes de Javier Aguirre. Nosotros, eso. Se ve que había otro partido, porque nosotros jamás escondimos balones. No inculcamos esas cosas, inculcamos otros balones en los cuales el fútbol el que, lo debemos disfrutar. Y lo que tratamos de poner es intensidad, ritmo, continuidad. Este, eh, cuando se lesionó Tero este se le salió la cabeza al peroné. De... <risa> Tiene un desplazamiento, ¿no? Está en el hospital ahora. Este, Félix Torres también tuvo una lesión. Que está, también están haciendo estudios y así. No, no me parece apropiado ni nada las declaraciones que hizo. Este, más allá de su trayectoria, la verdad. Este, está totalmente errado, porque si conoce nuestra intensidad y nuestro juego, jamás hemos escondido un balón o nos hemos ocultado de jugar, siempre hemos dado la cara siempre le, le hemos intentado dar continuidad y le tenemos totalmente prohibidos los jugadores que protegen a los árbitros, que los ayuden, este, le pregonamos permanentemente esas cosas este, por más que a veces nosotros a veces apretamos alguna cosa, pero porque somos sanguíneos, porque sentimos y amamos nuestra producción. Les agradecemos a todos su placer, profesor. señal de de alta calidad.